Decía mi abuelo, dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, ah, volvemos a recordar el cartel de los soles, las órdenes de captura por la Interpol para con Maduro, para con Diosdado y en fin, otros 15 más delincuentes que están en la lista. Y aquí aparecen los, los pequeños, vamos a hablar de los pequeños. Los otros son los cabecillas, los que tienen las órdenes de captura, pero los que hacen el trabajo por debajo los que son pagos para manejar porque esos también comen y entonces son altos oficiales de, de un rango elevado y ponen a, a los subalternos por eso es que hay mucho soldado raso que muere o está en la cárcel precisamente por estarle cubriendo la espalda a sus máximos jefes y esos jefes a sus otros que vienen a ser en este caso maduro y Diosdado es algo que normalmente se vuelve como una cadena ¿no? entonces este manda en este este en este y este pero en fin ya deja de ser presidente deja de ser eh, eh, director de un partido político deja de ser un general deja de ser un soldado para volverse sencillamente bandidos porque independientemente que tengan un rango van a ser bandidos ya que aparece la cara sucia de los que hacen el trabajo cochino para sus cabecillas destituyeron a dos jefes de la eje sin protegidos de Gran Cuarteaga, el temido director de asuntos especiales. Ahorita que van a saber quién es esta joyita. Gran Cuarteaga, que es un sanguinario. Y bueno, que yo sé, la Corte Penal Internacional también lo tiene entre ojos. Se les acusa de estar involucrados en escandaloso robo a una empresa del Estado falcon y el otro en la detención con tortura y muerte de un funcionario. Nada más ni nada menos que 10 funcionarios. Ya no son dos, son 10 con rango de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN fueron destituidos resaltando el caso de dos comisarios jefes involucrados uno en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcon y el otro en la detención con tortura y muerte de un funcionario del CICPC. Los dos eran jefes poderosos en las regiones señalados de violar la ley, incurriendo en delitos graves y abuso de poder. Acompañados de subalternos, ambos funcionarios eran protegidos del Teniente Coronel Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales, DAE, de la Deje sin, quien se le conoce como Un hombre cruel y sangriento Este no quiere Ni a la familia, mejor dicho Todo el que tenga que llevarse por delante Se lo lleva, cualquier funcionario Que comete delitos, que agraven La posición de perpetrador de crímenes de lesa humanidad de la IGIN y el SEBIN es una molestia. Y ojo, y van a saber por qué es una molestia para el régimen venezolano. Porque en este momento tienen la Corte Penal Internacional que le está respirando en la nuca, están encima de ellos. Porque esto que está pasando se demorará. Pero cuando comiencen a caer cabezas, aquí va a salir. De todo un poquito. Y estos criminales van a tener que pagar. La licenciada Marely Josefina Hernández Dala notificó a los comandantes de región, inspector general, directores de línea y jefes de dependencia a la destitución de 10 funcionarios de esa institución. Se deja constancia que por disposición del director general de Contrainteligencia Militar, el mayor general Iván Hernández Dala, y de acuerdo con los artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Defensa, y de acuerdo a lo estipulado en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, fueron removidos del cargo los funcionarios de contrainteligencia militar mencionados en la lista. Vuelvo y digo, independientemente a que tengan un cargo y están delinquiendo, son bandidos, es un bandido más en la lista. Y eso es lo que se está haciendo claro en este momento, que al parecer hay justicia dentro de la institución y como lo decíamos alguna vez, el hecho de que no comulguemos con la revolución bolivariana ni con la dictadura de maduro ni con la tiranía de sus subalternos eso no quiere decir que todos adentro sean malos hay un grupito que también son buenos y aquí están sacando a relucir y sacando la basura de lo que está pasando esto se vuelve cada rato más interesante pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber su comentario. Eh, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Pero esto es interesante para entender por quién está siendo gobernada esa hermosa república de Venezuela. Esta otra joyita de la corona, el teniente Granco Arteaga, jefe de la DAE, ha sido un obstáculo para que se haga justicia en los dos casos de Falcon y Apure se opone a la detención de Linares Márquez como también lo hizo en el de Bautista Arrocha ejerce presión en la administración de justicia y se niega a entregar documentos o datos que soliciten las autoridades esto es lo único que demuestra la, la enorme red de poder que tiene Granco una poderosa base económica en los botines de guerra en las minas de oro en Bolívar en el control de los puertos en la Guaira y Puerto Cabello además de su interés particular por obtener con puertos privados, como ocurrió con la de Isabel González Capriles. Veigare Grimeida Olivares Silva, una joven abogada, no se quiso convertir en una víctima silenciosa. Y me refiero a lo que hicieron los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN en el Estado Falcon, encabezados por el comisario jefe Argenis Gregorio Linares Márquez, junto a un grupo de subalternos, el inspector. Joan Ventura Sandoval León, Freddy del Valle y González Alfonso y otros que fueron detenidos y expulsados de la institución estamos hablando de que esta joven abogada fue víctima de estos señores y así se les puede llamar y aquí ya explica por qué con gran relevancia muchos funcionarios de la EGCIN se han sentido con el poder de allanar sin autorización de ningún juez y sin presencia de la fiscalía para torturar en nombre de la revolución para inventar procedimientos adulterar actas y servir como testigos en procedimientos amañados así creyó linares márquez que él podía con sus hombres quedar impune no olvidemos que cuando mataron por lo menos al, al hijo de estos rectores que son chavistas y qué pasó resulta de que ellos dijeron que lo han cogido en un apartamento en un apartamento cuando a él no lo cogieron en un apartamento que él fue por voluntad propia, después dijeron que le dieron de baja en pleno combate, y resulta que los mismos que lo mataron, fueron los que sirvieron de testigos, entonces ellos hacen de asesinos, de testigos, y a la vez de jueces y de ley, entonces esto es lo que no puede quedar impune, estos mismos entraron a la posada donde vivía Olivares Silva, saquearon la casa de la oficina, se llevaron el escritorio, la silla el equipo de internet, laptop, impresora entre otras cosas así como 6 mil dólares además de extorsionarla con 2 mil dólares para devolverle la camioneta Mazda BT50 color gris que se llevaron del lugar y entregaron desvalijada se robaron una glándula con chatarra que vendieron. El ataque contra los bienes de olivares se materializó por Kenner Antonio Sotillo Hernández quien trabajó para antidrogas de la guardia nacional, era el encargado que la joven tenía en su empresa y quien le debía dinero. Él se asoció con los funcionarios de la eje sin para no pagarle la deuda y aprovechar de sacar beneficio de lo que pudieron robarse en el lugar. Olivares denunció con pruebas cómo los funcionarios de la eje sin la robaron, extorsionaron y amenazaron después de la denuncia ha logrado recuperar parte de lo que le pertenece. Los funcionarios fueron detenidos, pero después les dieron medidas. La SIN destituyó a los funcionarios, pero la fiscalía que lleva el caso tiene la responsabilidad de activar todos los mecanismos para que se haga justicia. Torturas por parte del comisario del, de la DGCIN, Juan Bautista García Arrocha, alias El Gavilán, que fueron denunciados, pero que no hacían mella en el funcionario protegido directamente por el teniente coronel Alexander Granco Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales DAE de la DGCIN Caracas, a la vez que se ufanaba de comunicarse directamente con Nicolás Maduro Moros. Lo extraño e insólito se muestra cotidiano donde la barbarie es más común que la civilización. El escenario ideal para que García Rocha fuera considerado un hombre poderoso para quien solo existía la ley que él impuso y así doblegaba a la administración de justicia. Para el Gavirán era primordial que Pantoja le revelara dónde estaba oculto el dueño del ato, el chaparralito, Reyes Gabriel Hernández González, el finquero a quien pretendían capturar para que traspasara, oígase bien, el ato y que revelara dónde estaban los millonarios en tierras. El 10 de noviembre del 2022 se sacaron lo que quedan del ganado y son funcionarios militares porque al ato ya llegan en las camionetas de ellos. Vuelvo y digo, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto está sumando en la Corte Penal Internacional y esto tiene preocupado a la cúpula chavista porque sabe que les están respirando en la nuca y que esto es material para que día tras día se cierre el cerco y llegue la hora de echarle mano inicialmente al señor Maduro y al señor Diosdado Caballo. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.